Buenos días, soy Samuel Iglesias, trabajador de Igalia. Y vengo aquí a demostrar cómo sería una, una virtualización de un hardware industrial bajo QEMU. Iremos haciéndolo paso a paso y vamos viendo cómo se compila el kernel y cómo se habilita el soporte de este hardware que os comento um, dentro del kernel de Linux. ¿no? Mm, lo que hemos descargado es un QEMU el cual tiene ya añadido lo que sería la virtualización de, de las dos tarjetas y tal y como se ha explicado en la conferencia Open Source Hardware Conference, serían dos tarjetas, una tarjeta Carrier TPCI 200, que es un bridge entre PCI Express e Industry Pack, y, y una tarjeta IP Octal, que es una eh, tarjeta de puerto serie con 8 canales RS232. Eh, lo que vamos a realizar ahora mismo sería arrancar un QEMU con este hardware ya soportado y totalmente virtualizado, eh, donde eh, realizaremos la, la serie de pruebas que os quisiera demostrar. Entonces, para ello, eh, en, en este fichero launch.sh vemos cuál sería el comando de ejecución, que sería QEMU System x86, 64, eh, habilitamos 512 MB de RAM, Además, la, la virtualización por KVM, le ponemos un disco duro que tiene un sistema de bien estable instalado, habilitamos lo que sería la tarjeta Carrier TPCI 200 de 4 slots, y el, a continuación estaría definido el dispositivo IP Octal enchufado, en, enchufado en el slot número 0 de la tarjeta Carrier, y cuya entrada-salida está redireccionada a un fichero del host. Este fichero es donde luego, luego posteriormente, entraremos para eh, enviar y recibir datos de la misma. Además, tenemos eh, habilitado el soporte de SSH, redireccionado a un puerto local y eh, cuatro cores para que vaya la virtualización más rápido. Ejecutamos lo que es el comando. Como veis, no deja de ser un Debian estable, normal y corriente. Entramos. Se abre una terminal. Bueno, primero vamos a ver que las tarjetas están virtualizadas. Ejecutamos el comando del SPCI. Y vais a ver que en el, en el bus 0, slot 4 del bus PCI, nos encontramos con la tarjeta Tews de Technologies de PCI 200, ¿no? el bridge que os he comentado antes entre PCI Express y, y Industry Pack. ¿no? La tarjeta IP no sería reconocida ahora mismo, ya que el, el bus Industry Pack no tiene autodiscovery, pero eh, ya iremos viendo cómo luego el driver lo va a reconocer. Tenemos aquí lo que sería una copia de, de un repositorio del kernel eh, donde vamos ahora a habilitar el soporte de las tarjetas eh, y vamos a trabajar con ello. En este caso sería el repositorio staging que es donde van los drivers que irán incorporados a la versión estable en el futuro. ¿no? Eh, este repositorio digamos que sirve para la, la parte los drivers de la parte de staging del kernel oficial. Bien, vamos a llegar a este punto. Vamos a realizar ahora, habilitar el soporte, utilizando un menú de configuración. Eh, pero antes de nada, vamos a eh, crear una configuración por defecto para nuestra arquitectura, que se utiliza con make devconfig, en la cual bueno, se habilitaron los drivers, los drivers por defecto. A partir de ahora, una vez que esté creado este fichero, vamos a, eh, trabajar, con, para, eh, vamos a trabajar con el MakeMenuConfig para habilitar el soporte de los drivers que os he comentado antes. ¿no? Bueno, aquí como veis es una pantalla hecha en, en la terminal. Vamos a ir a Device Drivers, que es donde están nuestros dispositivos. Vamos a ir a la parte de habilitar los drivers de staging, si no estuvieran habilitados ya. Con ello, con ello lo hacemos con la barra espaciadora. Si, si seleccionamos una sola vez la barra espaciadora, el asterisco significa que va a estar compilado dentro del kernel. Si, Pulsamos eh, las demás veces, bueno, serán un módulo o, o deshabilitamos, ¿no? Entrando ya dentro de ello otra vez con la tecla Enter, vamos hasta el final del todo. Nos encontramos con el bus Industry Pack. Le habilitamos el soporte como módulo. Como os he comentado antes, si pulsamos la barra espaciadora sería el asterisco que indica que está habilitado el soporte ya dentro del propio kernel. No necesitaríamos cargar un módulo de forma dinámica. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento como si fuera un módulo. ¿no? Pulsamos otra vez la, la tecla Enter y nos encontramos ya con los dos dispositivos: el TIUS TPCI 200 y el, el IPO. Habilitamos el soporte para los dos y ya vamos pulsando Exit, eh, llegando ya al menú de inicio, donde vamos a pulsar Exit y nos indica que si queremos guardar o no la nueva configuración. Y le decimos que sí. A partir de ahora, bueno, lo único que nos queda ya sería compilar el kernel con el comando make. En este caso le voy a añadir, para compilar eh, en paralelo, utilizando todos los cores que hemos habilitado, pues el comando menos j, 5, ¿no? que sería el número de cores más 1. Y ya empieza la compilación. Bien, pues ya tenemos compilado el kernel y con todos los drivers que le hemos habilitado. Y ahora lo que tenemos que hacer es eh, instalarlo, ¿no? Entonces entramos como root y ejecutamos el, el comando make modules-install espacio install. install, install. Con este comando, lo que haremos será instalar el, el kernel y los drivers en nuestro sistema operativo. Como, como veis en la pantalla, a continuación, los drivers que hemos compilado a mano, tpci200 y IP y IPAC están incluidos dentro de los drivers eh, instalados en el sistema. ¿no? Eh, en, en otras distribuciones, con este comando ya valdría no habría que hacer nada, y se actualizaría el group para el arranque de este kernel. No obstante, en Debian hay que ejecutar el comando update-grab, o group, donde vemos que eh, va a regenerar el, el menú de inicio para poder seleccionar el kernel que nosotros queremos. ¿no? Como veis, ya he encontrado el kernel que acabamos de compilar, que es un 360-RC6. Y lo único que nos queda simplemente ya es reiniciar el ordenador. Mientras el sistema está iniciando, reiniciando, os voy a enseñar un momentito lo que aparece ya en los comandos, ¿no? de, en los logs de QEMU. Vamos a ver el primer char device redirected to. Muy pues es donde el fichero donde estará redirigido el, el, el, el dispositivo IPOctal y donde accederemos por, desde nuestro host a la máquina virtualizada. ¿no? Uh, bueno, ya hemos visto que el sistema virtualizado acaba de arrancar, entramos, vamos a abrir una nueva terminal, pero bueno, antes de nada quiero que veáis que, que estoy dentro de la, de la máquina virtual y vamos a ver que realmente estoy escribiendo dentro de la máquina virtual y, y está apareciendo esta información dentro de, del host ¿no? um, abrimos una terminal e ejecutando el SMOD vemos que ya ha cargado dos drivers, ¿no? el bus ipac e pack o industry pack y, y la tarjeta carrera TPC 200 no obstante, no ha cargado el, el driver de la de la tarjeta eh, p-octal, ¿no? Para hacer ello, para ello entramos como root, ejecutamos modprobe IPoctal porque ya está cargado, se ha instalado los drivers. Como veis a la izquierda hay un montón de logs diciendo que ya se han eh, ejecutado unas ciertas configuraciones sobre la tarjeta en cada uno de los registros de la misma y, <coughs> y ahora. Ahí aparecen unos dispositivos en, L, en, L, en, de, en barra dev llamados IP Octal con una serie de números. ¿no? El primer número significa que es que está enchufada en, en la tarjeta carrier número 0 El segundo número significa que es en el slot número 0 de esa carrier Como ya os he dicho antes, la carrier tiene hasta cuatro slots. Y el resto de números son los ocho canales que tiene la tarjeta IP Octal. Vamos a abrir ahora eh, utilizando un programa de terminal de, de puerto serie, vamos a abrir el, el puerto serie utilizando el fichero que acabamos de ver, barra dev barra ip octal 0.0.0, por ejemplo. Le puls pulsamos ahora mismo en salir y ya vemos cómo tenemos una terminal como si fuera un puerto serie normal y corriente. No obstante, vamos a ir al host y vamos a ver que realmente eh, existe esa comunicación por porto serie. Para ello abrimos una nueva terminal, ejecutamos el mismo comando que, que habéis visto antes, minicom. No obstante, para, ya que es nuestro host y está el dispositivo en barra dev, pues lo haremos como root. Entramos, le cambiamos ahora mismo el dispositivo, Ahí habrá que... Eh, apuntarlo, ¿no? Sería, en este caso, como, si os acordáis, era barra dev, barra pts, s2. Salimos, bien. y ya lo, ya lo tenemos, ¿no? Ahora mismo ya tenemos la, el minicom entre las dos máquinas. Cualquier cosa que escriba en una, aparecerá en la otra y viceversa. Si todo va bien, por supuesto. Entonces vamos a empezar ahora con la comunicación por puerto serie. Vamos a enviar una serie de caracteres, como puede ser, por ejemplo, un hola mundo. Vamos a ver qué ha pasado en la máquina virtualizada. Uh, y bueno, como veis, cada uno de estos caracteres ha llegado. Podemos ¿no? hacer la comunicación inversa, no hay ningún problema. Eh, como veis, estoy seleccionando la máquina de QEMU para que veáis que estoy dentro de la máquina de QEMU. Y ahora vamos a enviar, por ejemplo, lo que sería el nombre de la conferencia, ¿no? el Open Hardware Source Conference: ¿no? OSH w con espacio Madrid 2012. Como veis, ahora mismo ya hemos transmitido dentro de la máquina de QMO y aparece en la otra. ¿no? Además, tenemos los ficheros de log para ver que de verdad esta comunicación se ha realizado. Eh, hay una serie de, de los últimos caracteres que hemos enviado, que sería el 2012. Vemos que aparecen claramente indicados dentro de los logs de QEMU. Eh, estos logs bueno, pues se verían tanto en cualquier dos sentidos, tanto en el sentido de transmisión como en el sentido de recepción. Y esto es básicamente lo que yo os quería demostrar. ¿no? Esto es eh, lo que es un hardware virtualizado dentro de QEMU, un driver que, que cree que está hablando con, con un, de hardware real. Y lo que hemos hecho fue que redirigir la entrada-salida de este hardware virtualizado a un fichero dentro del host para poder realizar la serie de pruebas y depurar nuestro driver